Yo no puedo leer a Nietzsche muy de seguido, yo creo que leer un libro y después Musical dos o tres meses leer otro porque siento que me perturba, pero no por eso deja de ser un genio. Gracias.